Teatro Comunitario en tiempos de COVID-19, que organizamos con Lola Proaño Gómez, Camila Mercado y quien habla, Clarisa Fernández. En esta oportunidad vamos a charlar con el grupo de Teatro Comunitario 451 Colectivo Sanidad de la Ciudad de La Plata. Este grupo surgió en el año 2016 a partir de una propuesta que le realizaron a Carlos Pérez desde la Escuela Superior de Sanidad del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, para impulsar un espacio abierto de la comunidad que promueva un mejoramiento de las condiciones laborales. A partir de su conformación, el grupo ha realizado funciones en diversos espacios públicos, compartiendo encuentros con otros grupos de teatro comunitario, además de intervenciones performáticas en espacios de memoria, verdad y justicia. También participaron en una función con otros teatros comunitarios de la zona, en homenaje a las Madres de Plaza de Mayo, y acompañaron la formación de varios grupos de teatro comunitario. El grupo cuenta con 55 integrantes y sus obras son En el País de Nunca Más y Escenas Argentinas. Sus lugares de ensayo, por lo menos hasta la pandemia, eran los jueves en el aula magna de la Escuela de Gobierno en Salud Florial Ferrara del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y los sábados en el Galpón de las Artes en la calle 71 y 13 de la ciudad de La Plata. Hoy vamos a estar charlando con parte de su equipo de, de, de coordinación compuesto por Carlos, Alejandro y Cecilia. Carlos Pérez Rigirosi es médico veterinario y psicólogo social con formación en psicodrama, dirección escénica y dramaturgia. Los inicios de su trayectoria se remontan al año 1984, cuando participó en la organización de un teatro de vecinos en el barrio La Granja de La Plata. Participó como vecino actor en teatro comunitario desde el año 2005 y comenzó a dirigir en el año 2014 con el grupo El Teatro Comunitario Los del Pasillo. En el año 2015 promovió la creación del equipo Convocados por Lúdica y en el año 2016 comenzó a dirigir el grupo 451 Colectivo Sanidad. Alejandro Dinamarca es músico, compositor y director, licenciado en Políticas Culturales y coordinador de Papel Nonos, red de adultos mayores de orquestas con instrumentos de papel. Es fundador del Movimiento de Integración por la Música, director de coros. Es coordinador y entrenador vocal del colectivo Sanidad y co-creador del programa Cultura y Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Y Cecilia Lee es diseñadora gráfica en comunicación visual y profesora en diseño en comunicación visual. Tiene formación en educación, imágenes y políticas culturales y participación ciudadana por Flexo Argentina y es fotógrafa, fotógrafa profesional. Viene transitando la experiencia del teatro comunitario desde el año 2008 junto a su familia, participó en la formación del Grupo de Teatro Comunitario Los del Pasillo e ingresó en el Grupo 451 Colectivo Sanidad en el año 2017. Además de Vecina actriz, coordina el área de prensa y difusión y participa en esa área dentro de la Red Nacional de Teatro Comunitario. También forma parte de la Red de Fotógrafos de Teatros Comunitarios. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá, es un gusto tenerlos con nosotros. Eh, con nosotras. Así que bueno, eh, bienvenida Ceci, bienvenidos Carlos y Alejandro. Bueno, me sumo yo también a darles la bienvenida. Gracias por, bueno, por participar de este ciclo. Está buenísimo poder encontrarnos para, para charlar un poco ¿no? de este contexto y bueno, en general de, de lo que están haciendo. Eh, queríamos empezar consultándoles un poco por... Bueno, algo ya comentó eh, Clarisa en su presentación, eh, nos contó que ustedes normalmente ensayaban en el aula magna de la Escuela de Gobierno en Salud, eh, y en el Galpón de las Artes, eh, pero bueno, en este contexto que nos está tocando vivir, queríamos saber si siguen en contacto con estos espacios eh, durante esta pandemia, eh, si, si el vínculo se está manteniendo, si, si, mantienen, si hay algún tipo de actividad que se esté realizando desde allí, o bueno, ¿cómo se está sosteniendo ese vínculo en el caso de que, de que se mantenga? ¿no? Bueno, eh, voy a arrancar si las compañeras y el compañero no tienen... Este, ningún problema. Primero agradecerles a ustedes eh, esta posibilidad de poder compartir y charlar y, y difundir un poco estas cuestiones que tienen que ver con el teatro comunitario. Este, una de las problemáticas que eh, arrancó en marzo era cuando volvimos de una presentación en la costa, eh, hay un grupo de teatro en formación de otro comunitario que nos convoca para dar una función los primeros días de marzo, el 6 de marzo. Y ya se estaba vislumbrando a nivel este, mundial que estaba apareciendo el coronavirus. Y en realidad, eh, en, esos, en esos tiempos no, no lo estábamos tomando como algo: eh, ¿cómo vamos a abordar? Este, ¿Qué vamos a hacer? Eh, así que. Bueno, quedamos en, volvíamos a La Plata y nos empezábamos a juntar. Este, volvimos a La Plata y no nos pudimos en, en juntar. Eh, esa fue una realidad. La otra cuestión eh, que surgió es, bueno, eh, nosotros por Zoom no vamos a hacer teatro. El teatro es, son cuestiones corporales que tienen que ver con las emociones, tienen que ver con el otro y sobre todo la socialización que ocurre con el teatro comunitario, la virtualidad... Eh, no, no nos permitía. Este, bueno, nada más lejos. Así que eh, tuvimos que comenzar a indagar en estos nuevos territorios este, virtuales. Ver, eh, comenzamos en marzo, el grupo fin de marzo por ahí, a, a, a vernos a través del, del Zoom. En ese momento el grupo... 24, 25 compañeros y compañeras, de los cuales menos de la mitad nos encontrábamos los ensayos de los sábados. Eh, lo cual era un serio inconveniente, porque la incertidumbre de no saber qué iba a pasar y cuál era el tiempo que iba a demandar esta, esta no, no encuentro, eh, nos, nos, cada sábado se iba cayendo la cantidad de integrantes. Eh, nos, estábamos en contacto con otros compañeros de otros grupos, de otros espacios este, del país, y en realidad todo le estaba pasando algo similar. Entonces, este, como primera medida, lo que comenzamos a hacer es eh, realizar visitas telefónicas con compañeras y compañeros de este, del grupo. No se olviden que la mayoría. Casi el 50% de integrantes hoy pertenece o son trabajadores de la salud y este, en los primeros tiempos de la pandemia estuvieron en primera línea, enfermeras, psicólogas, psicólogos, trabajadores sociales, médicos eh, de la pandemia, ¿no? lo cual eso llevaba a, a situaciones de muchísima, de muchísima angustia, este, de, de laburar, eso después podría después charlar un poquito Alejandro. Este, que Alejandro no dejó de trabajar, sigue en la Escuela de Sanidad, eh, y qué hacíamos con las compañeras y compañeros, muchos que volvían a su domicilio y estaban solos después de laburar 8, 10, 12 horas. Así que comenzamos, como lo primero fue man, tratar de mantener el vínculo a como de lugar en términos eh, comunicacionales, nos mandábamos narraciones de cuentos, este, lo que comentaba recién, visitas telefónicas, no, nos comunicábamos, qué necesitábamos, cómo estábamos. Eh, pero eh, estaba faltando lo que nos nutre, el combustible, este, que es eh, el hacer teatro y estar en, en, en comunión con el otro. Así que este, a mediados de fin de marzo, eh, ¿qué hacemos no? con todo esto? ¿qué? Un desconocimiento general de cómo abordar. Entonces... Eh, como esto venía para largo, lo estábamos viendo, eh, ¿cómo podemos hacer para tratar de imitar, digo, imitar, entre comillas, situaciones similares a las de las realidades cuando estábamos en los ensayos? Eh, conformamos un grupo nuevo, eh, a nivel de WhatsApp, que se llamó Convida. Convida de, de convidar, ¿no? Yo te convido a que estés con nosotros, yo te convido. Así que comenzamos a, a convocar... Este, a compañeras y compañeros que ponían muchas veces me gusta o me encanta o qué lindo sería en eh, las publicidades que eso fue un trabajo de Cecilia con la, las compañeras y compañeros de, de prensa que fue lo primero que tuvimos que volver a armar este, la comisión de prensa y a partir de ahí de ese trabajo de pesquisa, de buscar eh, armamos ese grupo y empezó a crecer 8 o 10 personas y hoy en ese grupo eh, hay 37 integrantes nuevos del grupo. Eh, esos 37 integrantes nuevos, para nosotros, la verdad que nos, nos sobrepasó la sorpresa este, de, de eh, compartir con gente que sí había en algunas, para nosotros, nuevos todos, este, había hecho teatro, pero más del 70% de, de las y los integrantes era la primera vez que hacía teatro. Entonces, este, comenzamos. Eh, como dividiendo los ensayos y, eh, en, en espacio teórico, pero el, los espacios teóricos de intentar eh, entender la lógica del teatro comunitario, le mandamos por privado a, a las compañeras y compañeros nuevos qué es el teatro comunitario en general, qué trabajamos en una red... Este, y en particular eh, el, el Teatro Comunitario 451 Sanidad, las funciones y bueno, se fueron enganchando la verdad que este, y ahí comenzamos, actividades teatrales este, el, pusimos en marcha y tenemos dos o tres muy interesantes Al, con una de ellas, los Anticuarentena participamos en unas jornadas internacionales de teatro este, hace de esto unos tres domingos atrás, este, después participamos en otra actividad teatral. Eh, que, lo que tiene de interesante esto que uno ve eh, en, en, en la logística cuando está editado, y es muy difícil en, al, en algunas cuestiones, eh, por el, porque cómo, cómo han trabajado desde sus domicilios, este, y es muy difícil a veces diferenciar, ah, este compañero tiene cuatro años, esta compañera este, tiene dos meses, cuatro meses, no sé, desde marzo hasta acá. Este, así que la idea era esa, ¿no? de que estos ensayos que mantenemos los sábados 16 horas, que se han nutrido de gente, de gente nueva, eh, muy entusiasmadora, que también nos ha entusiasmado a nosotros, porque también nos lleva a estar los sábados a las 4 de la tarde. Eh, ha sido para, para nosotros una sorpresa, no ha duplicado la cantidad de integrantes de los que originalmente en marzo estuvimos dando función. Eso es más o menos cómo como venimos trabajando, cómo nos, nos, nos fue... Este, invadiendo todo esto, digo, invadiendo, en, en, entre comillas, como una necesidad de preservar este, lo grupal y, y como un fenómeno, eh, como un fenómeno, lo que se estaba dando dentro de la estructura del grupo, eran fenómenos muy similares a lo que pasa en los grupos cuando nos reunimos, ¿no? Todos los fenómenos grupales que se iban dando o que se, que se van dando. Eh, cuando hay una actividad grupal, se van dando a través de, del WhatsApp. ¿no? Este, y eso me pareció como una analogía bastante, bastante particular, ¿no? lo que más o menos hemos estudiado, o hemos este, transitado alguna carrera que tiene que ver con, con las actividades grupales. Este, eh, nos llamaba mucho la atención, ¿no? a veces lo, lo charlo con algunos colegas eh, psicólogos sociales, y que hemos estudiado coordinación grupal, y como un comentario, mirá, vos te ha pasado esto en alguna oportunidad, no, para mí también es nuevo, este, de, de, de transitar similitudes. ¿no? Este, desde cuestiones, desde lo personal, lo, lo, lo interrelacional, las cuestiones que hacen a los emergentes, Bueno, lo, la misma situación se fue dando este, a nivel eh, grupal vía Zoom. El Zoom pasó a ser un elemento, el Zoom digo porque es lo que más estamos usando. Eh, pasó a ser un elemento, este, una parte más del grupo. ¿no? Así que no sé si algún compañero, para no tomar la palabra solo yo, quiere aportar algo a todo esto. Yo querría hacerte un comentario-pregunta, Carlos. Sí. Eh, sí. ¿tú sí. Iniciaste la charla afirmando que se negaban a usar el Zoom porque eso no era teatro. Y terminas la, la charla diciendo que eh, hay una estructura analógica con, con lo que sucede en la realidad, que ahora el Zoom es la, la, la herramienta que usan, eh, que además, increíblemente, se duplicaron los integrantes. Entonces, hubo un cambio en la actitud de ustedes hacia las herramientas tecnológicas, supongo. Eh, claro, los que eh, siguen planteando, compañeros, que es muy respetable, este... Que no podemos hacer teatro por acá, eh, si siguen pensando que no se puede hacer teatro por acá y tienen razón, es muy difícil. Pero se dio una. Esta incorporación que estáis diciéndolo se dio, dio una, una situación muy particular. Eh, cuando estamos con los ensayos presenciales, este, bueno, hay compañeras y compañeros que tardan un poco más en incorporarse a a las actividades corporales, este, porque actúan ¿no? diferentes factores, este, primero el reconocimiento grupal, la interacción con el otro, este, la timidez, hay compañeros que tienen este, mayor exposición, que les gusta más, y otros que son más retraídos. Esto acá no pasó. Este, ¿Y por qué no, no pasó? Porque también lo hemos visto esto. Eh, la mayoría, casi la mayoría de las compañeras y compañeros que están y que se incorporaron nuevos, están solos. Entonces, cuando están en su casa solo no hay inhibiciones. Está solo en la pantalla. ¿No? Este, entonces vos, vos ves, así como ustedes atrás mío están viendo la puerta, cuando nosotros tenemos ensayo, estamos haciendo muchísimo hincapié en la construcción de personaje, y vos ves que hay compañeras que se levantan este, abren el ropero, sacan una, una bufanda, sacan un pañuelo, sacan un chal, sacan un anteojo y ya se están produciendo, construyendo un personaje este, distinto. Digamos, esas cuestiones de la, de la, de la ruptura, de estas barreras, este, acá fue mucho más rápido, se incorporaron este, rapidísimo por lo que estaba diciendo al principio, al estar solo yo en mi casa, nadie me está viendo lo que estoy haciendo. ¿No? Eh... Nosotros siempre planteamos, ¿no? la... la mirada de quién soy, este, me la da el otro, no me la da ni siquiera, no me la da el espejo. O sea, A mí el espejo no me dice, no hay nadie que me pueda devolver una mirada este, más allá de mi compañero o compañero cuando nos encontramos. Y esas miradas son las que provocan las cuestiones grupales que, re, que recién este, estaba hablando de, de ser más o más este, introvertido o extrovertido. Bueno, con, con esta cuestión tecnológica no sucedió eso. Este, si bien yo estoy recibiendo la mirada, como yo recibo en esta mirada, este, la, la mirada de ustedes, este, cinco compañeras y compañeros, si yo tengo que hacer acá alguna actividad, voy a estar más suelto, más flojo, que si nos encontráramos, digo yo, lo supongo, ¿no? nos encontrábamos personalmente. Este, así que, bueno, bienvenido a este nuevo espacio, hasta que podamos, estos nuevos territorios, que para nosotros fue un territorio desconocido, muy desconocido. Este, negados, ¿no? este, pero bueno, hubo que aprenderlo. Eh, yo, yo tenía una pregunta, pregunta que tenía, pero, pues... sí, antes quería darle la palabra a Ceci, para que, que diga que tenía algo para, para comentar. Eh, nosotros en realidad cuando empezamos con lo virtual, fue porque vimos que la pandemia iba muy adelante, ya habíamos hecho algún videíto, y vimos que había una necesidad en la gente, nosotros estamos trabajando en salud y no dejamos de ver que dentro de la salud, y esto es algo que Carlos promovió desde el principio y yo lo miraba, y digo, ¿te parece, Carlos? Y nos parecía alucinante esto. La gente está sola, mucha gente está hoy día sola haciendo la cuarentena. Y en esa soledad hay también un aislamiento que enferma. La, la, el comentario de todos nuestros compañeros después que terminamos el ensayo es decir, me cambiaron el día, entran con caras oscuras y salen felices, abiertos, con otra posición, con otra postura y demás. Entonces, más allá de que es verdad, se rompieron algunas barreras que nos sorprendió, porque muchos no habían hecho teatro y demás, también está la necesidad de estar con el otro, de jugar con el otro, y la sanación en esa situación. Muchos están esperando que esté el, el video de hacer, de producirse, incluso le preguntas, decís, che, ¿te animás a hacer esto para, para ver? O yo tiro, por ahí estamos en la reunión, y si venimos disfrazados, la próxima y venimos ya en personaje, y vinieron todos en personaje a, a la reunión. Y es algo mágico para alguien que recién empieza, que se está soltando, y, y es esa necesidad de decir, bueno, hay una consigna, la cumplo, eh, y si, no, la, y si no, no tenían nada, agarraban algo así, y se acordaban que ese día tenían que ir, y enseguida lo buscaban, y re, para mí fue mágico. Y esto, este miedo a la barrera que teníamos, eh, lo hicimos por necesidad y por ver tanta gente sola, porque muchos de nuestros compañeros están solos, lo que pasa es que también hay un problema de conectividad tenemos compañeros con problemas de conectividad, y entonces juntarse tampoco es posible, nos mantenemos por teléfono, y filmarse ellos para, una, para hacer una actividad juntos, lo pueden hacer, pero no pueden estar todos los días. Tenemos una compañera de que depende cómo le venga el, el, el Wi-Fi ese día, o dónde lo pueda robar, aparece o no aparece, otra que no ha podido, y que era nuestra preocupación, porque estaba sola Fabiana, pero bueno, Estamos encima, estamos así acompañándolos, y bueno, para mí fue también una tarea, porque yo soy la que les abre la puerta, yo soy la que tuve que aprender de golpe, plataformas que no conocía, y bueno, entonces fue así todo un tema, y enseñarles, porque está todo el tiempo, desmuteate, estás muteado, en este ejercicio vamos a estar todo muteado y después nos desmuteamos, que le den al botón justo, que le den al botón justo, que entran y no se ven, y entonces, volvé a entrar, y tratá de entrar de vuelta, porque también la conectividad hace que muchas veces entren sin cámara, y no la puedan, no la puedan conectar, entonces estamos, entrá de vuelta, y demás, porque sin cámara muchas veces podés, pero la cámara algunas veces necesita más, más internet. Bueno, entonces empezamos a enfrentar problemas técnicos que más o menos me dedico yo, si tuviera Alejandro, que Alejandro la tiene más clara que yo, todas las veces que puede, eh, me asiste y así estamos intentándolo. Eh, sí, creo que un poco lo que decía Carlos y en lo que decía Ceci tiene que ver con esto de que en el espacio, más allá de que sea virtual o que sea presencial, hay algo que se genera, ¿no? que es también una constante que hemos visto cuando entrevistamos otros grupos de que. Eh, hay esto, una necesidad de, de vincularse, y que el espacio virtual, más allá de que en lo, en lo artístico tiene sus limitaciones, quizás sí permite un espacio de contención, eh, aunque tenga estas características, ¿no? que de todas maneras genera y revive ese lazo entre, entre los integrantes. ¿no? Eso, eso está buenísimo y también ha sido como una constante que hemos visto en otros grupos. Eh, eh, quería hacerles una pregunta en relación eh, específicamente con la, con la obra, que si no me recuerdo mal se llama los Anticuarentenas, algo así. Era? Eh, ¿no? eh, cómo, quería preguntarles, bueno, en qué consistió esa producción, cómo la armaron, eh, qué era lo que contaba, bueno, eh, qué cosas encontraron ahí en ese proceso de producción. Lo, lo habilito yo, compañera, sí o quieren... Bueno, eh... Eh, vos y después Alejandro ah. que cuente, porque es el que fue bueno. hizo la edición. La edición eh, la sí. hizo eh, los eh, Los anticuarentenas fue un trabajo, eh, fue el que presentamos, este, se basó en, en los anticuarentenas. El virus no existe, este toda, todas las frases tomadas de la realidad fueron trasladadas hasta al teatro. Entonces, una vez que trasladamos la frase, aparece el virus en determinado momento. Eh, hubo que elaborar muchísimo la construcción del personaje y, y ahí ya comenzamos a trabajar y explicarles a los compañeros qué es vestuario, este, porque uno, como decía Cecilia, bueno, re, se ponen algo, se sienten disfrazados, bueno, pero acordemos las diferencias que tenemos entre disfraz y vestuario. Entonces, hicimos un laburo, de eh, tra un trabajo que es vestuario para teatro comunitario. Hay compañeros que están trabajando en épocas normales para, para vestuario, con mucho tiempo antes, este, hay una estructura que sostiene el vestuario. Bueno, se trabajó todo eso, construimos lo que se llamó COVID, que era un coronavirus, que aparece al final en las casas, y bueno, toda esta gente que aparecía que decía que que era obra de, este, de Bill Gates, este, que el virus no existe, bueno, de todas las frases de las anticuarentenas, filmado cada uno de los compañeros por cada frase en su domicilio, eh, y, y aparece el terror, eh, porque aparece el virus, y, y bueno y a partir de ahí, del terror del virus, eh, aparece eh, una estructura que, que tiene que ver con con lo que llamamos dentro, de, siempre en los ensayos, cómo me desestructuro como personaje en relación a lo que venía haciendo un rato antes. Este, y bueno, y la, la verdad que hubo un laburo excelente de edición de parte de Ale, que si no no hubiera sido posible, porque son, no sé Ale, cuántos videos, 40 videos, 60 videos, eh, y lo fue este, editando uno por uno. Acá les voy a presentar este escobito. Este es el COVID que fabricamos, que aparece, y, y los anti-cuarentena que decían que no, le aparecen de golpe cuando una puerta se abre. Y ahí se sí armó el, el, el desorden, la desestructuración de estos compañeros que siguen pensando, que pensaban esto, que estaban en, este, en su casa con diferentes actividades, que el virus no existe, y, bueno, y ahí rompe. Y fue fantástico el aprendizaje, porque... Tirarle palabras nuevas a las compañeras y a los compañeros que tienen que ver con, de, en la, con la construcción de personajes, lo asimilaron, eh, fue una experiencia muy, muy, muy, muy intensa. No sé, quizás Alejandro pueda agregar algo, porque él estuvo en primera línea en la construcción de esto, ¿no? Este... Porque si no tenés una buena edición, eh, no, no, no, no, no, tiene, no tiene sabor, se pierde... Eh, sí, eh, más allá de la, de la edición, digamos, o sea, eh, lo que implica construir un, un relato en breve tiempo, porque tiene que ser breve, breve tiempo porque es una obra pensada para, para las redes, con esto de la virtualidad, y sabemos que una persona en Instagram o en YouTube no, no se te va a quedar una hora viendo viendo una obra de teatro, entonces había que tener algo de fuerte impacto este, y bueno, construir un, un, un relato así con todos los lo materiales que teníamos. Pero bueno, la, la edición, es, ya, yo prácticamente vivo haciendo eso porque he mutado en estos últimos años, como mutan los virus, pero he mutado en, en un productor audiovisual en la escuela de gobierno haciendo todas las capacitaciones que tenemos que hacer con respiradores, con, con todas las cosas de emergencia, ¿no? que, que muchos médicos no saben operar, esta intubación rápida. Y bueno, hemos tenido que empezar a producir eso. Así que bueno, la edición prácticamente se ha convertido en, en una herramienta muy poderosa. Más allá de, de lo que es la edición, me gustaría reflexionar un poco, pensemos juntos sobre esto del, del teatro comunitario y la, virtual, y la virtualidad, ¿no? Este, porque la, el teatro, las teatralidades son inherentes al ser humano, y, y bueno, el teatro nació como esa, como una necesidad de, de expresión, una necesidad fantasmática, digamos, de, de expresar algo este, similar a la realidad, pero este, más allá del, del medio donde, donde se desarrolla, eh, lo que subyace es lo mismo, esa necesidad de expresión. ¿no? O sea, sí, entiendo lo que decía Carlos, del cuerpo el teatro es cuerpo, el teatro es, es, es el frente a frente a la, a la gente, pero acá lo que se trata de ver es cómo comprendemos la transformación de esa cuarta pared en una pantalla. ¿no? Este, porque el interactuar con la cuarta pared, que ahora es, es digital, en la cual a veces tenemos a alguien o a veces no tenemos a nadie, nos tenemos a nosotros mismos hablando. Esa es un poco la, este, la, la nueva forma que tenemos nosotros de, de entender este, el teatro. Y yo pensaba recién cuando hablaba Carlos, digamos, o sea, esta gente que él decía que nunca hizo teatro y de golpe empezó a hacer teatro de esta manera. Para ellos el teatro es esto. ¿Entienden? Entonces eh, me gusta centrarme en esa reflexión. no Imaginémonos cómo surgió eh, los anticuarentena, que surgió a partir de las percepciones que tenían cada uno encerrado en su casa con, la, con el televisor y los noticieros, y lo que vienen diciendo y las redes que chusmean y que dicen eh, 20.000 pavadas y 20.000 fake news que se toman como verdades y se construye una realidad fantasiosa. Entonces, eh, ay, me gusta mucho pensarlo como la alegoría de la caverna. ¿no? Nosotros estamos este, en esa cuarentena que constituye en sí mismo una caverna, con la cual eh, la, la, las figuras proyectadas en la pared son todos estos, estos mitos, estas fake news, entonces se va construyendo una realidad falsa. Y lo que sucedió con teatro comunitario, en este caso, es sacarlo de esa caverna, pero meterlo en otra, <risa> un poco más divertida, que no es el teatro. O sea, no es el teatro concebido como está, pero sí es, este, es una semejanza al teatro y es la forma en que ellos tienen de concebir el teatro. Es decir, eh, el que todavía nu nunca hizo esta experiencia, ahora se va a encontrar con la realidad cuando volvamos a poder <risa> abrazarnos, volver a poder poner el cuerpo en la escena. Y bueno, entonces va a haber experimentado tres realidades diferentes, con lo cual, no es poco y no es pobre, digamos, ¿no? Es muy rico para cuando pueda experimentar en esa libertad, haber tenido esa, esas tres este, instancias, ¿no? De dos cavernas y una realidad. Una reflexión se me ocurrió ahora en el momento, pero es, es interesante pensarlo de esa manera. Me gustaría por ahí contarle un poquito lo que... Lo que vino a hacer Carlos, este, con, con todo este proyecto de Teatro Comunitario, vino a redondear eh, una, un, una serie de, de incursiones teatrales que habíamos tenido previamente. Ahí el, yo estoy hace varios años en, la, en lo que es hoy, a partir de la llegada de Mario Róvere, como director, y transformación de lo que era la, la Escuela de Sanidad, en una escuela de gobierno en salud que llamamos Florial Ferrara, en homenaje a, bueno, a este ícono este de la salud pública de la provincia de Buenos Aires. ¿no? Entonces, eh, hace ya más de 10 años, creamos con mi colega Alejandro Fontenla eh, un programa, como les decía en el, en, un poquito en las en la semblanzas que le mandé, que se llama Cultura y Salud, donde echamos mano de los recursos de la cultura como herramientas de prevención y promoción de la salud. ¿no? Y eso realmente este, fue muy, muy interesante, el, el, el comienzo. Y la primera herramienta que echamos mano fue el teatro, porque justamente este, visualizamos que era este, una herramienta de impacto muy poderosa y muy rápido, así como lo es la música también ¿no? en, en la gente. Es difícil conmover a alguien con una pintura, con un cuadro, con... Este, pero es mucho más rápido, como verlo, digamos, inmediatamente, ¿no? Pero con una música, con una acción teatral, la gente recibe el impacto más rápido. Entonces echamos mano del teatro, hicimos una obra inicialmente, con muchos de los integrantes que están actualmente todavía en, la, en, en el elenco, que son también integrantes fundadores del teatro comunitario, y una obra que se llamó, este, bueno, una obra basada en en alimentación saludable, y luego una que se llamó El sueño de Nina, que hablaba sobre la violencia, también como este, la violencia estructural y la violencia social en todos los estratos, digamos, y, y, y la violencia de género, y la violencia en los colegios, y bueno, ese se llamó El sueño de Nina, y luego terminamos con otra obra eh, que se llamó Sanitur, que hablaba sobre, era una parodia a la gestión y a los problemas que se van sucediendo en los hospitales y en, y en, y en todos los intersticios que, que hay en la gestión de cada uno de los hospitales y lo, la problemática se van dando. ¿no? Y la verdad que los resultados fueron maravillosos, pero lo que, lo que hemos observado con los colectivos teatrales, por ejemplo, es que estos se van asimilando eh, rápidamente a las realidades que van transitando. Es así como nosotros en ese momento teníamos determinadas problemáticas, abordamos esas problemáticas que consideramos importantes, y con el advenimiento de Carlos y el teatro comunitario, esa nueva, esa nueva forma de manifestación que tomó el teatro fue la resistencia, porque Carlos llegó durante la gestión anterior, que fue catastrófico, en, en, en, sobre todo también en, en nuestra escuela, es un lugar muy siniestro, si se quiere, hoy es un lugar, eh, se ha transformado en un lugar maravilloso a partir de, de la luz que le hemos dado con todas estas cuestiones culturales, teatrales, y la nueva impronta de, de, de gestión de, de Mario Rovere, eh, pero anteriormente durante la dictadura fue un lugar siniestro porque fue... Eh, lugar que se llama Sanidad Policial, y en lo cual ahí han pasado cosas que, bueno, estamos, eh, hemos logrado abrir una causa a partir de nuestra Comisión de la Memoria, y hay muchos misterios en torno a ahí, porque aparentemente pasaban cuerpos, y aparentemente ahí era maternidad, y ahí sacaban los, los bebés, y bueno, está todo en investigación, pero era un lugar muy siniestro, y, y los colectivos que se fueron formando, en este, este, particularmente el 451, detectó, no sé, de cómo si, si, si con charla o con no que el camino era ese que había que transitar la resistencia por eso la obra fue este, la, bueno como comentó Carlos ¿no? de, de, que tiene que ver eh, mucho con, con la dictadura con, tomando la parodia tomando este, la cuestión teatral pero poniendo el tema ese como resistencia y, y la verdad que fue una cosa muy, muy notable como así si ahora tomó la tónica de los anticuarentena y todo lo que tiene que ver con el virus. O sea, la realidad de a poquito nos va llevando, y eso me parece que es lo, lo maravilloso de la teatralidad, que si bien está conceptuada como la, la ficción, no lo es tanto, porque en realidad es una denuncia. Este colectivo tiene, más allá de lo que es la cultura, de lo que es el teatro, y la teatralidad tiene una función que es también crear conciencia en la población, crear conciencia en, en quienes ven nuestras obras. Así que más o menos esa es una, una pequeña semblanza del antes y el, y el, y el actual transitar del teatro. ¿no? Quería eh. contar una cosita, eh, escuchando a las compañeras y a los, y, y Alejandro, este, ¿qué, ¿Qué pensaría hoy Augusto Boal que decía que cualquiera puede hacer teatro hasta los actores? Y teatro se puede hacer en cualquier lado hasta en los teatros, ¿no? Este, ni se hubiera imaginado a nadie, no se hubiera imaginado cómo estamos resolviendo y tratando este, de ir arreglándonos con esto. Esto me vino a la mente lo que planteaba en relación a, a, a los actores y el lugar de hacer teatro. Este, eso me acordé y, lo, bueno, nada, me pareció interesante ponerlo acá en la mesa. si sí, yo quería hacer una pregunta muy cortita con respecto de la tecnología. Eh, ¿Ustedes ven que esto es una cuestión absolutamente para pasar el momento, el uso de la tecnología, o creen que algo de esto va a quedar en la práctica del teatro en el grupo de ustedes en el futuro? Uf, no, no sé, Carlos, este, pero... Sí, o sea, la tecnología eh, preexistía antes de, de la pandemia. Y ya echamos mano a la tecnología eh, en muchas horas. Yo ya, aparte le había contado que estoy también con, coordinando una red de adultos mayores que se llama Papel Nono, con lo cual hacemos también comedia, teatro musical hacemos, y usamos muchísimo la tecnología, y en este grupo también usamos mucho también las. Este, diversas tecnologías que posibilitan la emisión de la música, el sonido en off, el video, eh, o sea, eso, este, pienso que no, no, no se va a separar nunca del teatro porque es parte del, del teatro actual. Lo que sí, eh, lo que va a terminar, me parece, o, o se va a modificar o, o perder eh, espesura, es la, lo que es la, la virtualidad. Es decir, como van a ser los encuentros reales y nuestras manifestaciones van a ser con público real, la virtualidad va, va a perder peso, obviamente. ¿no? Yo la pensaba... virtualidad en realidad yo la pensaba en una cuestión de siempre es buena en el sentido de promover lo que uno hace, traspasar algunas redes, usar el el canal de YouTube y demás, yo esas cosas creo que van a estar, como dice Alejandro, en, algunas, en algunos aspectos en la obra va a estar, pero la gente está necesitando el abrazo. Esta gente que entró por la virtualidad, siempre dicen, no veo la hora que esto termine para abrazarlos a todos, formó un cariño que no lo pueden expresar. Entonces es, algunas veces hacemos abrazos así, para sentirnos que estamos abrazados con el otro. Entonces hay esta sensación a mí me parece de que va a estar, pero no en este sentido. Va a funcionar, en mi tarea va a seguir estando, yo voy a hacer, eh, incluso ellos se van a poder filmar y por ahí yo les pido que filmen algo, se filmen en personaje para yo poder hacer una, un flyer, que hoy día ya no me dan los tiempos, pero bueno, esas cosas van a poder seguir estando. O, o cada obra que se hace, como, como tenemos el canal de YouTube y siempre estamos eh, motivando para, para que eso crezca, eso puede llegar a, a pasar, pero yo creo que la gente va a abandonar, pero va a salir corriendo a abandonar esto. Estos cuadraditos, yo creo que los, los, odia, los odiamos, los amamos y los odiamos, porque es una cosa de hoy me salva, pero cuando esto termine, yo quiero tocar y quiero abrazar y quiero tomar un mate al lado de la otra persona. Sí, aparte pensaba esto de los vínculos, ¿no? Este, la, la, la imprescindibilidad del vínculo. O sea, yo me vinculo con el otro cuando estoy con el otro al lado. Yo, acá no, no hay un vínculo real, concreto, este, con mis compañeras y mis compañeros. Este, Digamos, el cuerpo habla en todo sentido. O sea, ustedes me están, me están viendo de acá para arriba. Eh, esa es una cuestión. Y la otra cuestión que me, seguramente va a quedar, porque bueno, es, un, es, este, es algo que nos invadió como, como nos invadió Internet en su momento. Bueno, pero lo que sí me parece como algo muy imprescindible es re, volver a retomar los vínculos como una necesidad de vida. Este, qué es lo que hoy por hoy está afectando al grueso de la población. Digo, más allá y, y, e independientemente de la necesidad de estar aislados, de no provocar contagio Eso es una cuestión que tiene que ver con lo sanitario, que me parece muy importante respetar. ¿no? Eh, pero lo, lo vincular, lo humano, este, el otro, la otra, estar juntos, eso es irreemplazable. Bueno, y pensando un poco en esto de, de lo irreemplazable de, de los cuerpos, del encuentro, ¿no? Queríamos también consultarles si han estado imaginando, si han estado charlando, si han estado conversando acerca de cómo podría llegar a ser una eh, posible vuelta, digamos, al, a un teatro presencial. Una vuelta quizás a, al espacio público. Eh, también teniendo en cuenta que, bueno, desde que comenzó la pandemia, pero quizás en las últimas semanas empezó a aparecer más en agenda el tema de empecemos a pensar protocolos para, para volver a abrir teatros, ¿no? Para volver a hacer teatro, porque, bueno, han estado habiendo ciertas aperturas obviamente de distinto tipo, y distinto grado, eh, a lo largo de todo el país, que es eh, muy amplio y vive realidades muy diversas, pero, bueno, de pronto la, la voz de, de teatristas está empezando a decir, bueno, ¿cómo podríamos empezar a pensar en volver a hacer teatro? ¿No ustedes? Eh, ¿Cómo se imaginan esto? ¿Se lo imaginan eh, no lo en sé. el espacio público, por ejemplo? No lo hemos parece... charlado, perdón, perdón Cecilia, no, pero, sí, no lo hemos charlado, perdóname, no lo hemos charlado a nivel grupal, eh, no lo sé, eh, la verdad que este, me lo he tratado de imaginar no, y me cuesta muchísimo porque creo que se están habilitando ya para esta semana en Cava eh, hasta ocho personas en espacios públicos de te para teatro comunitario o para teatro. Eh, y está bien, está bueno, ¿no? Ocho, diez personas que se puedan juntar. ¿Y qué hacemos con el resto de las compañeras y los compañeros? ¿Quiénes son los que se pueden juntar? Cuando hablamos de, de grupos numerosos, grupos, planteamos el futuro comunitario, es un espacio épico, por la cantidad de integrantes que tiene, bueno, eh, yo en realidad no, no lo sé. Eh, me, me puedo imaginar un momento intenso. Eh, este, yo me, nosotros nos vemos con amigos a través del auto. Llevamos el auto, con el auto, llevamos el mate, llamamos y nos visitamos. Tomamos mate desde el auto a la casa. Este, no nos imaginamos, eh, también por una cuestión de responsabilidad, estar este, juntándonos. Eh, y en, en relación al teatro, es otro grupo. Eh, de, de mucha morosidad, de amigos, de encuentro. Yo no me, lo puedo, no, no, no me lo puedo imaginar. no, Me cuesta muchísimo imaginar. Seguramente nos reuniremos vía Zoom a ver cómo, este, podemos, eh, cómo podemos hacer para volvernos. Yo creo que no está cerca, lamentablemente lo estoy pensando, no, no está cerca eh, volver a juntarnos todos. Este, Calculo. Para el comunitario, Carlos, para el comunitario estas, estas medidas que se están tomando se están tomando más para otro tipo de teatro, para el comunitario yo creo que no funciona porque somos es como dice Carlos, eh, nosotros somos inclusivos, eso sería excluyente o tendríamos que hacer grupos, grupos de que, que después generaría una situación que no es la que nosotros como teatros comunitarios es lo que promovemos y poner en riesgo, hacerlo de más gente, a pesar de lo que te están eh, nosotros que, que estamos en salud, no vamos a hacer algo que no, que no esté aprobado. Y aparte, ¿cómo frenás la necesidad de la verdad? Si todos estamos. Esperando que, yo, yo pienso, ¿no? Tal vez habría que, que pensar en una unidad conceptual segmentada. Para que puedan trabajar todos. A mí me sirve mucho la, la experiencia que he tenido en otros grupos. Estoy coordinando distintos eh, grupos eh, musicales y, bueno, uno, uno que es el, como decía, teatro musical. Como tenía muchos integrantes y tenía la necesidad de que todos trabajen, de que todos tengan su momento de gloria arriba del escenario. Entonces, la estrategia fue crear, ya antes de la pandemia, ¿no? distintos grupos, distintos elencos, cada uno con una escena. Entonces, yo, me parece que tenemos que pensar por el lado de una obra con distintas escenas, donde cada escena sea compuesta por un grupo distinto. Entonces, tal día se junta el grupo A para hacer la escena A, y tal día el grupo B para hacer la escena B, y luego este, bueno, el, el, el tema es ver cuando, mientras se va tra trabajando. ¿no? Y mientras ya, creo que ya estamos en marzo-abril, y capaz que estamos con vacuna y capaz que se pueda hacer el estreno directamente presencial. Acá tenemos un teatro, no sé si ustedes dónde están hablando, eh, si están en La Plata algunos, son de Buenos Aires, pero... Este, La Plata y Capital. Capital. Las chicas están en Capital y yo a La Plata. Ah bueno, vos este, acá que, que conocés el Teatro Martín Fierro que tenemos, el Teatro de Bosque que está desafortunadamente abandonado hace varios años, y bueno, este, hay un proyecto de, de reflotarlo y en realidad ese teatro tiene todas las butacas, está al aire libre, es un lugar maravilloso, con lo cual ahí, se, ahí pueden entrar tranquilamente 100 personas con la distancia física este, perfectamente y está al aire libre y no habría ningún problema. O sea que habría que pensar en, en buscar la vuelta. Yo pienso que la, la necesidad de expresión, la necesidad de de manifestarse, es mucho más fuerte que las lógicas que no pueda presentar la, la cuarentena y las restricciones, ¿no es cierto? Nos hemos arreglado para superar esas restricciones, y pienso que el trabajo por escenas puede ser una de esas formas superadoras, ¿no? de este momento. Yo... Ay. Mis compañeros, que no sé si estoy muteada o no estoy muteada. Eh... Yo lo que creo que podría funcionar en la medida que roten los roles y que, porque también se pueden eh, generar fracturas, habría que trabajarlo eso para ver cómo generamos que no se hagan subgrupos dentro del grupo, que es una cuestión a nivel grupal complicada de manejar, los grupos tienden a ser subgrupos, entonces... Tendríamos que estar todo el día mezclándonos para que justamente el la característica del teatro comunitario se mantenga, esto de estar todos en la misma, en el, y todos ser parte de un todo, eh, que no se pierda esa, esa necesidad de mantener el todo. Eh, eh, habría que plantear, habría que verlo, Esas son cosas que vamos a tener que trabajar en la medida de que, cómo termine, porque la incertidumbre de cómo esto termine es como dice Alejandro, mañana aparece la vacuna y ya estás en otra realidad, pero por ahí pasa un año y no aparece la vacuna, y entonces sí vas a tener que, y a la medida que se vayan abriendo de a poquito, y nos vayamos acostumbrando a este bicho infernal, vamos, vamos a ir acomodándonos, y a, buscando nuevos recursos, porque lo que sí tenemos en el teatro es recursos, recursos y búsqueda siempre de, de, de, de, de salir, de salir y, y las ganas de salir, pero... La verdad que la incertidumbre es lo que, lo que molesta. Si vos supieras que en tal fecha va a haber una vacuna, tomarías una decisión. Hoy día es complicado. Y por ahí capaz que sí. yo pensaba, no es este, tanto, tal vez el conflicto que pueda generar, porque yo lo, lo vengo experimentando, esa es mi forma de trabajar en, en otros grupos, digamos, o sea y si bien en la realidad tampoco todos hacemos la misma oh. escena todos juntos, sino que hay personajes, hay individualidades hay dúos, hay tríos, es decir, eso es el teatro. Entonces el trabajo por escena, lo, lo que tiene que tener en claro es que si bien la escena nos separa, lo que nos une es la obra. Entonces estamos todos trabajando con una sola obra y no debería, por supuesto que si hay gente conflictiva lo de en todos los órdenes, pero no, no debería suceder porque en realidad estamos trabajando todos en la misma obra y es una dinámica de trabajo que tranquilamente la podíamos desarrollar fuera de la pandemia también, ¿no? o sea, eh, trabajando por pequeños elencos que van haciendo determinadas cuestiones, así como los músicos trabajamos en una secta aparte, pero después nos unimos todos en la, en la obra y todos cantamos con, con los cantantes que también son los actores y los músicos también cantamos, entonces también de golpe somos actores en escena cantando. Entonces este, es todo la, lo que tenemos que tener en claro, sobre todo quienes estamos coordinando los, los eh, grupos, es, es transmitir eso, que, lo importante no, no es cada uno de los integrantes, sino lo importante es el colectivo. Lo importante es el colectivo 451 que nos incluye a todos y a su vez somos una sola cosa, como lo es la obra, que nos incluye a todos y a su vez es una sola cosa, que somos todos. No debería suceder el conflicto. Sí. Eh, una pregunta más. Respecto eh, a los recursos materiales, el grupo ha recibido algún apoyo eh, económico, de alguna política pública, un subsidio eh, en esta emergencia cultural? Nosotros no, no hemos recibido este, no en realidad eh, nosotros no tenemos personería jurídica es, son proyectos que irán de la mano cuando el grupo lo vaya este, necesitando, por el momento no nos hemos planteado por, estoy hablando hasta diciembre del año pasado y a partir de este año no imposible plantearlo, estas cuestiones así de orden, primero de orden legal, de armar una, una asociación civil, si tiene que hacer asociación civil cooperativa, qué tendría que hacer, bueno, pero eh, los recursos que logramos comprar desde instrumentos, telones, este, luces, eso fue a través de funciones que hemos dado en el transcurso de los últimos dos años, pero no, no, hemos, recibido, no hemos recibido ningún tipo de apoyo. Eh, bueno, Ceci, Carlos y Alejandro, queremos agradecerles mucho por haber sido parte de este ciclo. Eh, antes de cerrar, queremos eh, preguntarles si nos pueden reco eh, re recordar las vías de comunicación, los lugares donde las personas que estén interesadas se puedan comunicar con el grupo, eh, en el caso de necesitar alguna colaboración, ya sea material o de algún otro tipo, eh, dónde la gente puede ubicarlos, a través de qué canales, y también preguntarles si la producción que hicieron, la de los cuarentena, se en encuentra disponible, uno la puede encontrar también en, en sus páginas eh, o cómo uno podría acceder para verla. Eh, eso lo voy a dejar que lo comunique Cecilia, que es la de prensa, y como dos comentarios, este, somos un colectivo cultural dentro del teatro comunitario, o el teatro comunitario dentro del colectivo. Eh, tra trabajamos temas que nos han atravesado mucho por la formación del grupo que tiene que ver con este, los derechos humanos. Este, y una, en nuestra, una de nuestras obras trabaja... Eh, el Mundial 78 y lo que estaba ocurriendo, 10 cuadras de ahí, en la cancha de River, con la desaparición y de, de, de ciudadanos y ciudadanas. Este, en la Escuela de Sanidad hay un, una comisión de derechos humanos que hemos trabajado en conjunto. Este, Nadie es un problema para nosotros este, estar trabajando esa temática con la seriedad que lo estamos, lo estamos haciendo. Eh, los anticuarentena y todo lo que tiene que ver con difusión, lo va a comentar Cecilia, que es de difusión, y queremos agradecerle, o por lo menos te agradezco, a cada una de ustedes, este, este, a <risa> eh, así que un abrazo muy enorme a Lola, Camila y a Clarisa. Bueno, eh, nosotros tenemos eh, una página, que se llama 451 Colectivo Sanidad, o sea, tenemos un, un grupo para un uso interno y una página para que cualquiera pueda comunicarse eh, y un Instagram, que están vinculados, entonces en general eh, ponemos las, eh, las publicidades ahí de. de tenemos como dos flyers, un flyer para que aquellos que se quieran, con, eh, que estén solos y que tengan ganas de sumarse, y, y ponemos cuando lo ensayamos. Y entonces ahí se comunican por privado, la gente que está interesada se, eh, le damos el teléfono y ya lo, lo ponemos en nuestro WhatsApp. Y entonces ahí trabajamos más profundamente. Eh, y también tenemos un canal de YouTube, en donde también es 451 Colectivo Sanidad, en donde tenemos todo eh, lo que hemos hecho en nuestras producciones, eh, que bueno... Eh, estaría bueno que la publiquemos, que lo promocionemos un poquito porque la gente por ahí no se suscribe, lo ve y no se suscribe, y entonces, bueno, nos cuesta un poquito que se suscriba. Eh, y bueno, y próximamente tendremos un Twitter. Igual el Twitter en lo que es materia de teatro está bastante quedadito. Eh, es, es un espacio que, que en el teatro no, no, se, está, no se está usando demasiado. Estaría interesante eh, revalorizar lo que es el teatro comunitario ahí para que todos, para promocionarlo, pero es, es un aspecto que veo que en los teatros cuesta un poco el eh, Pero bueno, eh, esos son nuestros lugares. Y después, bueno, en, eh, enseguida entran en, nuestros, en nuestra intimidad, que son los WhatsApp, los grupos de WhatsApp, que son muy mimosos, la gente <risa> escribe, se contiene. Eh, tiene otra finalidad. Hacia la adentro es como muy cariñoso, muy, muy contento, de mucha contención. Y para no cuando se termine la pandemia, simplemente que se acerquen a la escuela de gobierno, a el mesa de entrada, claro. Fabiana, que es el, quien está a cargo de la mesa de entrada, también es integrante del colectivo 451, así que directamente, presencialmente, ahí le, van, le pueden decir también... Claro. Este. Cuando son los ensayos y cómo acercarse. Así que, bueno, la dirección, también... Alejandro, 4 y 51, es ¿no? Es 4 y 51, por eso es que lo Claro, 4 y 51. Ahí está la Escuela de Gobierno en Salud y ahí, bueno, ahí, ahí estamos nosotros. Así que, bueno, y ustedes, por supuesto, reitero lo que decía Carlos, gracias por esta convocatoria y por interesarse. Por el teatro comunitario y difundirlo, así que este, bueno, estamos inmensamente agradecidos. Muchas gracias, y en muchas serio. Gracias a ustedes. Gracias Una a ustedes. Y a ustedes gracias. Gracias. Un abrazo y grande para, para el estrés. <risa> muchas gracias. Gracias a ustedes. Que sigan bien. Bravo. Gracias, igualmente. Chao, chao.